Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet. Hoy tenemos la última actualización sobre el caso de Ripple versus LASEC. Un socio de Ripple provee servicios de remesas de Hong Kong a las Filipinas. Jamaica ofrece incentivos a 100,000 usuarios de su CBDC. Tailandia se convertirá en un paraíso criptográfico. ¿Cuáles son las criptomonedas más populares en Rusia? Ethereum 2.0 alcanza un nuevo hito. Y la fundación h de Edera lanzó un fondo de 10 millones de dólares. Hay dos fallos que acaban de llegar de la fuerza analizadores con respecto al caso de Ripple versus la SEC, uno de los cuales es una gran noticia para Ripple. El otro no es tan bueno para Chris Larson y Brad Carlinghouse El primero tiene que ver con la moción de la SEC para anular la defensa de notificación justa de Ripple. La SEC había reunido argumentos durante meses escribiendo cartas de autoridad complementaria, tratando de introducir nueva jurisprudencia para respaldar su argumento de que la defensa de notificación justa de Ripple no debería ser permitido. La fuerza analizadores lo negó. Esto significa que Ripple puede y usará la defensa de notificación justa cuando o si este caso llegara a un juicio. Este fue uno de los fallos más importantes que se han dictado en este caso judicial hasta el momento. Ripple ganó otra batalla, y esto los coloca en una posición de gran ventaja. Si han estado siguiendo este caso, habrán percibido que hay tanta evidencia en favor de Ripple, y tanta falta de claridad con respecto a lo que la SEC ha estado diciendo, con todas las idas y vueltas, que esto realmente se configura bien para Ripple. Por otro lado, Brad Garlinghouse y Chris Larson, que son dos ejecutivos de Ripple, también fueron demandados por la SEC acusados de desobediencia imprudente a las regulaciones y leyes. Los dos ejecutivos son de la opinión de que esto realmente no tiene nada que ver con ellos. Pidieron que se desestimara la causa en su contra, pero la jueza les negó. Estos son fallos importantes, los estábamos esperando por mucho tiempo. Ahora vamos al juicio con otra victoria para Ripple, hoy ha sido un buen día. Para servir mejor a los trabajadores filipinos en el extranjero y sus familias, la billetera móvil Gcash se asoció con el socio de Ripple, TNG Wallet, una aplicación de remesas móviles de persona a persona en Hong Kong. Con solo unos pocos toques en su teléfono móvil, los inmigrantes filipinos en Hong Kong Ahora pueden enviar dinero directamente a la billetera Gcash de los destinatarios a través de la aplicación de TNG Wallet. Ambas aplicaciones pueden ser descargadas de forma gratuita en Google Play o Apple Store. Los usuarios pueden hacer compra con más de 4.5 millones de comerciantes asociados y vendedores sociales. Pueden recibir o enviar dinero efectivo con más de 170,000 agentes asociados y obtener acceso a ahorros, créditos, seguros e invertir dinero desde sus teléfonos inteligentes. Jamdex, la CBDC de Jamaica, se lanzará pronto y los primeros 100,000 usuarios ganarán $16 dólares adicionales. Esta estrategia de incentivos ha sido diseñada por el gobierno de Jamaica para lograr que más personas se conviertan en los primeros en adoptar el dinero virtual de Jamaica, Jamdex. El anuncio fue hecho por el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en Facebook. Una CBDC es muy parecida a una criptomoneda construida sobre la red de cadenas de bloques y de naturaleza virtual. Sin embargo, las CBDCs están reguladas por los bancos centrales, lo que hace que sus transacciones sean centralizadas y rastreables, a diferencia de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Jamaica ha estado trabajando en su CBDC desde hace algún tiempo y completó su prueba de piloto de ocho meses el 31 de diciembre del año pasado. Ahora Jamdex está actualmente a punto de ser implementada oficialmente en la nación caribeña. En lo que ahora es una serie de política a favor de las criptomonedas, el gobierno tailandés ha decidido aprobar ciertas medidas de desgravación fiscal para el comercio de activos digitales, así como exenciones fiscales para la financiación de empresas emergentes. La transferencia de criptomonedas y activos digitales en intercambios aprobados por el gobierno también estarán exentas del impuesto al valor agregado. Esta política también se aplicará a la CBDC del país. La nueva política también cubre exenciones de impuestos para inversores en criptoempresas, ya sea directa o indirectamente a través de capital de riesgo. Se espera que esto fortalezca la inversión interna permita que la economía se expanda de manera sostenible y mejore la competitividad del país. Tailandia, la segunda economía más grande del sudeste asiático, tiene aproximadamente 10 veces más cuentas comerciales activas digitales que los Estados Unidos. Desde la invasión inicial de Rusia a Ucrania, el rublo se ha desplomado en un 40% frente al dólar estadounidense. Como resultado, algunos ciudadanos rusos se están refugiando en las criptomonedas. Un argumento clave para los criptoinversionistas es que las monedas digitales son una respuesta para las naciones económicamente turbulentas. Tether, Bitcoin, Binance USD, Ethereum y XRP completan la lista de las cinco transacciones de criptomonedas denominadas en rublos más negociadas en Rusia. La actualización anticipada de Ethereum acaba de alcanzar un hito clave, con los depositantes agregando 25 mil millones de dólares en ETH a la dirección del contrato de la red. Estos depósitos que se dividen en lotes de 32 ETH cada uno, ahora son validadores en la cadena Beacon de Ethereum, que es el primer paso en la transición a la actualización del consensus layer. El cambio más notable después de la actualización será el cambio de Ethereum de un algoritmo de consensos de prueba de trabajo como el mecanismo actual de Bitcoin a un mecanismo de prueba de participación. La Fundación HBAR, que impulsa el desarrollo de la red de HBAR al proporcionar subvenciones y recursos a los desarrolladores, lanzó un fondo de 100 millones de dólares para empresas sostenibles. El Fondo de Impacto Sostenible tiene como objetivo invertir en soluciones construidas sobre edera que involucran emisiones, compensaciones y remociones de carbono, así como otros proyectos que tienen que ver con el bien de la naturaleza. Vichy, en la plataforma de cadena de bloques empresarial líder, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primera moneda estable de USD. Según el informe, BUSD se lanzará el 14 de marzo del 2022. Para celebrar el tan esperado lanzamiento, la fundación vichen está preparando eventos de obsequios y un lanzamiento aéreo de BUSD de $500,000 dólares. Esto es todo lo que les tengo. Y un lanzamiento aéreo de BUSD de $500,000 dólares. Esto es todo lo que les tengo.